y bueno amigos de YouTube estamos aquí de, para un nuevo reto el reto consiste en comerte bueno el reto que me mandaron a hacer es de un chico llamado Erick Santana y tengo que cumplir obviamente eh, el reto consiste en probar un limón con sal y ají y pimienta pues vamos por allá Lo que me acabo de hacer Por hacer ese reto mm. Aquí voy a hacer? El reto eh, Tiene harta pimienta Bueno, en el vaso tenía Le mezclé hartísimo Y si a él no le gusta este reto Pues al carajo Yo me lo como Y no importa eh. <risa> <risa> sí, sí soy tonto. Se lo juro. ¿Saben por qué? Porque el limón que había comido estaba bañado Ni siquiera. Estaba bañado ese limón. Por eso no me gustó y hice la cara. No pude con el reto. Pero al menos hice el video. Hice un video. ¿Ya? <risa> Perdón. Bueno, este, este video. Bueno, ay, erupto. Bueno, Este video era nomás para, para ver si podía comer un limón. Yo sí podía. Ustedes vieron cómo paso comiendo limones. Eh, Parece fenómeno. Ya. No. Miren, de verdad. Eh, ¿Cómo le explico? ¿Cómo le explico? ¿Cómo le explico? Ah, bueno, si, si, si, si le gusta este video ya, denle like, denle like. Y si no te gustó, igual, das like, apoya, apoya, mi llave, apoya, apoya. Ya Y si, y si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete. Suscríbete a mi canal.